Sí sí sí. Oh. Ya. Yeah. Pudieron sache. Ah. Mi estilo mofo acá, La casa del hip hop. 2022. El láser produciendo y dice, ya. Yeah. No busco amigos, yo sé bien quién es leal. Que se joda tu respeto y la mierda de ser real. Con un solo tema me cojo tu material, la mera verga de mi city negro aquí puro animal. No busco amigos, yo sé bien quién es leal. Que se joda tu respeto y la mierda de ser real. Con un solo tema me cojo tu material, la mera verga de mi city negro aquí puro animal. Se hecho amor para mi equipo, esos tipos callejeros y la vida de escoger tú con la fama y el dinero, la misión salir del guero y que mamá tenga cantón, Importancia importa en el proceso quedo dentro del cajón, ja. rápido, bien crudo pero me sobra sazón, tengo broncas, pedos, míos, pero también la razón, tanqui bro. bro, por aquí vaya despacio, que si no es en porro se lo fuman a pipazos, muy atento a cada paso, no me puedo resbalar, llevo en la mente el camino por si toca regresar, también tus mentiras nena nunca las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 busco amigos, yo sé bien quién es leal, que se joda tu respeto y la mierda de ser real, con un solo tema me cojo tu material, la mera verga de mi city negro, aquí puro animal, ah, apuesta todo y que la ruleta empiece a girar, Se no se pierde, aquí no se puede empatar, yo solo hago lo que amo, no sé qué vaya a pasar, y siempre corro con suerte en este juego que es de azar, dame un beso frío y sin sabor para entender, que ya nada ser igual y que tú y yo nada que y otra vez de noche, escribiendo a solas. Y en el cenicero mientras me comen las horas. No sé bien a dónde voy, pero disfruto del camino. Yo solo estoy haciendo lo que prometí de niño. Mami, tú tranquila y solo dame más cariño. Que ya voy a 100 por hora y en las curvas no patino y tierra Ya, ah, ah, uh, cuidado, uh. Sache. La casa del hip hop, mi estilo.